Esa es tu cámara, pero también vienes protegido acá en, en medio, ¿va? ¡Ánimo! ¡Let's go, motherfuckers. No estar, ¿eh? okay, let's go. ¿Hay censura? Nada, señor. ¿La gente te ha visto sin máscara? A veces, cuando me encuero. <risa> es que yo no tengo máscara. ¿No? Es el problema de ustedes los mortales que piensan que esto es máscara. Una máscara. No, ¿Sí? así tengo yo la jeta. Ya. De perfecta y hermosa. Ustedes que son mortales, pues, pues no están acostumbrados. ¿Qué es mortal, o... Mortales después que sí mueren. ¿Ya, abuela, no? Sangran, se debilitan, ya, no, lloran. Sí, Esas pendejadas de mortales. Je. Pero no, tú no sabes cómo no, no, Los pues, qué. Me dan lástima los mortales. <risa> no. Tú me dices... grabando Pero la gente sí te ha visto. Sí. Encuerado. Encuerado. si te lo vi. Alex Montiel por ejemplo, que es una pistola. Este, tiene otros canales donde, donde habla de cine y pendejadas y de su vida y se crea influencer. Tiene chingas de millones de visitas y todas esas... No, y sin pedos, güey, ya nada más tú y este güey la Sí, sí, cuando son más, ahí sí de repente la, la sufrimos, este, no sé, güey, tipo el otro de los Polinesios. Ah, Oita, pues, son tres, tres y yo, ¿no? Y hacen falta bares de comedia. Sí, no hay dio. aquí, güey, como o sea. los 300.000 mil que hay en, en Monterrey. No Exactamente, nomás el pinche, el, el perro, güey, cuántos tiene solito, Nada más él, todos los unicornios. Sí, y sí, el... sí, sí, sí, y Zagar y La Vega. O sea. ¿Tiene Sí, señor. O sea. ¡Ah! Nunca pensé que caería tan pinche bajo, cabrón. No mames. No mames. Se acabó el pedo, ¿ah? ¿Cómo se llama tu nombre? Ah, mira, me dicen Juan José. Juan José. Pero ya los que los que me admiran así, cabrón, JJ. Ah, mamoncita, mija. Los que fueron a la escuela de paga, JJ. Los que fueron a la escuela de gobierno, JJ, chingues. ¡JJ, al comediante, al volante con el escorpión dorado! Gracias. Gracias, ahorita te vemos. Y bueno, sí. hacer un video de gameplay, ¿De ¿De ¿De gameplay? Ah, ¿Sí, ¿te, jugar jugar? ¿te gusta Fortnite? ¿Sí? Ok. Fortnite. Si ¿Sí saben jugar, o yo les enseño. ¡Ay okay. ¿Sí pues ah, no, no, no, Yo no sé jugar Fortnite. <risa> <risa> Va. Yo es muy, muy fácil jugar. Jugar, Tú también juegas, ok, muy bien. <risa> <risa> Adiós, ¿qué? Adiós, tú, Tú, cállate, cara de... No, tú, Popó. cámbiate, tú, no. cámbiate, cara de... Cara de... Cara <ríe> Adiós, escorpión, guay. Cállese, perro. Adiós, escorpión. Escorpión chinche. Chin. A ver, espérame. Yo no o sé... Sea, me dijiste que iban a venir los, los polinesios, ¿no? No, no los nuevos, polinesios. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! los nuevos polinesios. Con razón no los reconocí, güey. Yo me acuerdo de los de los viejos polinesios. Sí, no, son, ya ya no los No oh, man, man, los que no tenían tanto brillo en sus ¿tú pinches también? pelos. No, no tenías una muy cana antes? O, o trago, la nueva evolución Hasta fase pasa 9. Con rayos. <ríe> Pues nada, hablar de la vida y del amor. No, no, no un toque. <risa> porque está muy adelante, está muy adelante. adelante. <risa> Ay, cabrón. Está así está adelante porque... Por las tomas? No, no, no, tú acomodala, atiende. Sí, la oh, madre. Automatiquita. Te está adelante. No estoy desmadrando ahí tu mochila No, güey, no, no no, es que luego a la hora del vergazo Es porque cuando salen así <risa> Derechito, güey Por eso están adelante, totote Güey, empiezo Ese día que estaba echando desmadre contigo Le estaba mandando mensajes Al puto burro Van Ranking Pidiéndole teléfono De un oftalmólogo y este puto no me contestaba y no me contestaba. Y entonces le mando un audio. A ver, hijo de todo tu puta <risa> pinche madre, pendejo. Estoy aquí con mi compañito, pendejo. No mames. <risa> entonces me pone el burro. ¿Qué haces con el pinche escorpión? No mames. Ese güey dice que, que dio más rating quién sabe quién. Ajá. No mames, yo le di más rating a ese pendejo. A lo mejor no lo reconocen, pero es el norteño volante con el campeón dorado. No, a matar, cabrón. ¡Órale, pendejo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Este... Ey, uno, dos, tres, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Uno, creo dos. Creo que fue en una disquera y estaban... En Sony, en... yo creo, ¿no? Estábamos ahí echando desmadre. Estaban... No sé por qué traían, güey, tú y el mono, güey. Eh, algo de... Como que la rola del Dani Trejo y la chingada. No sé por qué estaban con el Dani Trejo. Si están diciendo, no mames, el Danny Trejo está bien cagado no sé qué. Creo que acaba de sacar plastilina la canción y así. No sé por qué están ahí como grabados con ese tema. Ah, pues era un chingo, ¿no? 2005 ¡Ah! ¡Ya baño madre! Espérame, espérame, espérame, espérame, tranquitén, güey. Ey wey, tranquilo, tranquilo. ¡Ya lo vieron! ¡Están el pinche Daniel! al volante con la escorpión dorado! luego aquí andamos. Ya, a ver, David, ¿me puedes hablar, por favor? Claro que sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Y cambias la voz, entonces. Alex. <risa> sí. La, la, la. ¿Te vas a ir de reversa o quieres darte la vuelta, Scorpión? Pues yo, como sea, digo, yo no sé cómo manejan la gente ya de, de tu edad. Este, no, no sé si tengan acostumbrados a... ya me dijiste viejito no no no pues igual yo te digo este que tomas tus precauciones no para no romperte tu madre aquí sí no no no yo con luchador ah no no no eres luchador verdad luchador, luchador. por la vida cuidado que yo soy yo soy rudo eh no soy tan técnico ¿A qué buen soy a ver. la brida sí eh. ¿Si ¿Sí lo sabes o, o le hablo a Cristian Martinali para que vea ayudarte? ¿Qué, ¿Qué pasó? Ya, vámonos. ¡Vámonos! Vámonos al infinito y más allá porque sí, nos venimos hasta un rincón cerca del cielo donde, eh, desde sus aposentos, David Falkerson nos hace el favor de subirse al carro del escorpión Dorado para por fin volverse famoso, ahora sí. Ahora sí, aprovechando los millones y millones... Bueno, lo mismo me dije, o... Oh, ver tu morro, güey. No, ese es un pendejo. ¡Dovid, <risa> ¿No vente! ¡Sonar el al escorpión al volante! No, ¿Y ¿Siempre no, la no. misma máscara? La, la voy ¿Sí, cambiando, cool? le digo que son como evoluciones. <risa> ah, está cool. O sea, a... o sea ¿puedo, puedo grabar que vamos a grabar contigo Pero hasta sí. que te pongas tu máscara o uno Pero luego sí. nos dices pero, pero luego lo subimos, ¿Es no está? ahorita, ¿no? Ay, qué Lo Subimos sí. ahorita luego, mejor Mejor cuando lo vamos Igual sí. puedes hacer como sí. Ya está subido, ya lo ah, puedes okay. ¿no? Oigan, les voy a decir sí. que ya está por salir el programa Con... ¡Peluche de las tuchas! Ah. <ríe> <ríe> no se lo pueden perder, los caballos. Sí. Nunca he chocado, pero he provocado un choque. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Probando? Porque beso a mujeres y entonces se distrae y se embarran. <risa> ¡Ay, güey! ¡Se rompieron su madre! Se quedaron viéndonos y se rompieron su madre, en serio. ¡Chale, güey! ¿Ves que sí corríamos riesgo encima de esta camioneta? <risa> Oye, pero ¿está bien esto o no? Sí. escuchas a Federica? Sí, sí, hey, hey, hey. sí. ¿Me ¿Sí escuchas? me... ¿Me escuchaste ¡De este lujo! Listo. Ahora sí ya va Gabriel. <risa> Te lo juro, Vino, está bien nublado. <risa> Oigan, se, se consiguieron un lugar bien chingón para. Sí, que sí? <risa> Muchas vías de acceso, güey. Pero no, vas a salir cero tráfico. Y yo te digo por dónde, para que no, no, no, no quedemos en el tráfico. O sea, es que, a ver, díganle a <risa> Ari que ya le invierta un buen estacionamiento, chico. O sea, no puede ser. ¿Qué va a estar el volante con ¡Claro <risa> que sí, señoras y señores! <risa> ¡Una, dos, tres! ¡Peluche del no estuche! ¿Por qué te depilaste, cabrón? Ah, pues yo soy lampiño, compa Soy ah. blanco y lampiño Ay, <risa> Pinche guay chica de mierda No, pues no tengo, no tengo, no tengo pelillos, ¿sí? eh. Está bien, si eres metrosexual, yo lo respeto ah. <risa> Y juntos somos <risa> Yes y sí. Joy Y el Scorpion Y nos despedimos con el grito de guerra, ¿se lo saben? No, dámelo, no. por favor Peluche en el estuche, tienen que gritar conmigo una, dos, tres, peluche en el estuche. Agradecido estoy con el de arriba por haberme permitido estar con el de abajo. Muchas gracias a todos. Nos despedimos con el grito de guerra. ¿Te pasaste el grito de guerra? A huevo. Una, dos, tres, peluche en el estuche. Oye. Nos despedimos con el grito de guerra, ¿Te ¿lo sabes? ¿Cuál es el grito de guerra? Peluche en el estuche. ¿Qué ¿Peluche qué? Peluche en el estuche. Y eso lo tengo que decir sí, yo. Sí, lo gritamos los dos a la de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Así tienes que gritar. Okay, puede no eso. puedes doblar la, la voz nomás no. de eso. Tú dilo con tu voz de. ¡El cielo azul! ¡Las palmeras palmerosas! ¡Peluche en el estuche! Pero tienes que mostrar tu peluche. No, no, tengo yo. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! No, no, no. no. Dios mío. La, toda la reputación del 30. Bueno, a ver si no me corren de is bien. Dile a José Ramón que te haga. Bueno, para... si no, si no me das chamba tú, ¿no? ¡No creo! Oh, a huevo. Como el escorpión 2. Pongo, o te sea, pongo la máscara me, ya. me pones una. No, ya con esta, con la cara tengo de rudo, entonces tú, tú enmascarado y yo sin máscara. ya le vamos haciendo?